periodista de ciencia y medio ambiente e investigador del BC3 en comunicación del cambio climático. Premio especial a Euskadi de periodismo ambiental y además Alex es muy activo en las redes sociales. Bueno, Arancha, ¿puedes comenzar un poco contándonos cuál es tu visión sobre este tema, por favor? Voy a hablar un poco de cómo veo yo.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 eh, no especialmente en infraestructuras digo algunos casos sí pero creo que más en servicios públicos y también una, una remuneración digna que en este caso uh -huh. creo que todavía está lejos ¿Sí?